Elidenia Velázquez, quien es neuróloga. Doctora, saludos, qué bueno que está con nosotros. Saludos, doctora. Muy buenos días. Para mí siempre es un placer venir aquí. Un ah. placer cuando Víctor me dice, doctora, pero usted tiene días que no, <risa> no, no, viene? no viene al programa. Digo, yo no Hace no, no, falta no. por aquí. Me voy, me voy. Victor. Pero su presencia aquí, doctora, no es solamente por esos temas interesantes que usted toca de orientación, ¿verdad? Sino también. Por esa frescura Refresque que impregna la, la doctora manera. cada viernes Ay, a qué este lindo. set. Muchas gracias. Qué bueno con ese, con ese peinado usted. fresco Así también. Es. Doctora, en el día de hoy un tema, ¿verdad?, que pareciera como muy común, pero creo que va a ser eh, más digerible que lo que, lo que hemos tratado en, en programas anteriores. Hoy vamos a hablar de las enfermedades más comunes del sistema nervioso. Usted en su condición de neuróloga, ¿cuáles son esas enfermedades que son más... Eh, que con mucho mayor frecuencia usted ve en su consulta y sobre todo ligada directamente a lo que es el sistema nervioso. Oh, pero me encanta ese tema, tú me has sorprendido con un tema tan, tan fresco hoy así como el viernes, y eh, ojalá que sea fresco en cuanto a la temperatura. Mira, eh, el cerebro como el órgano rector del organismo no escapa a la posibilidad de enfermedades así como los demás órganos del cuerpo. Por lo tanto, el cerebro se enferma también con muchísima frecuencia, así como el hígado, los pulmones, los ojos y demás. Eh, dentro de las más frecuentes, van a decir, bueno, pero el dolor de cabeza. La cefalea. La cefalea. La jaqueca. La jaqueca, de todo la, jaqueca sí. la cefalea tensional. Todo eso lo englobamos en una sola. La cefalea en racimos, que es parte de la migraña. ¿Por qué el dolor de cabeza? Porque el dolor de cabeza, o la cefalea, como muy bien dice Manuel, es el síntoma número uno de consulta a nivel mundial. Si hacemos una encuesta, por ejemplo, aquí en el CEP debemos de haber por lo menos seis o siete personas. Si hacemos una encuesta, ¿a quién de nosotros no le ha dolido la cabeza? Lo más probable que sea 0%, alguna vez en su vida. No, o por lo menos en la semana, doctora. <risa> <risa> <risa> Llévelo ahí, no, no <risa> alguna vez en su vida. Bueno, pero Llévelo pero a la semana. una vez en la vida, sí, así es. Por lo menos una vez en la vida, ya entonces cuando una vez a la semana por mes, ya entonces vendríamos y le pondríamos nombre a los dolores de cabeza, que tenemos los dolores de cabeza primarios que en este caso son las migrañas con su subclasificación, migraña con aura, migraña sin aura, cefalea tensional migraña crónica, migraña crónica diaria, migraña por sobre uso de medicamentos. Cada uno de esos términos son temas, temas. de un programa, de, de cada un, segmento, porque son... Claro, migraña por sobre uso de medicamentos. Hay pacientes, por ejemplo... Defíname un poquito esa, doctora. Eh, son pacientes que tienen migraña crónica, que es una cefalea primaria, y pero están tan habituados a tener dolor de cabeza que ya es el mismo medicamento que, el el que le da el dolor. Entonces, Mira, yo conozco a alguien así, no voy a mencionar el nombre. Okay. Okay. Eh, <risa> generalmente, ese tipo de paciente debe de ir a la consulta. Nosotros lo que hacemos es, en primera instancia, bueno, primero le preguntamos, ¿cuántas veces te da en la cabeza a la semana, diario? ¿Qué tú tomas tal medicamento? ¿Cuántas veces? Bueno, y me puedo tomar hasta cuatro analgésicos en un día. Wow. Entonces lo que hacemos es que destetamos el paciente de los analgésicos. Lo dejamos sin nada. Doctor, después y que lo dejamos sin nada, vamos trabajando. Ese tipo de pacientes que usted dice que, que con frecuencia sufren de ese dolor de cabeza, esa cefalea, uh -huh. eh, como se les quiera llamar por el mismo dolor de cabeza, ¿qué tan peligroso puede ser un dolor de cabeza de manera constante en un paciente? Mira, si es migraña, de por sí no peligra para la vida, porque la migraña... Eh, no peligra para la vida generalmente, pues aquí que me quedó otra parte para hablar que lo voy a mencionar okay. ahora. Eh, pero la migraña de por sí lo que da mucha discapacidad. Discapacidad, por ejemplo, si tú tienes un, bueno, tú lo tienes o tienes un empleado que tiene ese tipo de migraña, ese empleado lo más probable es que te va a faltar tres veces a la semana. O te va a, a rendir menos. O va a rendir menos. ¿Entiendes? O si eres tú mismo que lo tiene, entonces tú no vas a tener la misma calidad de vida, porque si llueve te duele la cabeza, si hace sol te duele la cabeza, si hay mucho dinero de la cabeza, si no hay dinero de la cabeza, si la política hay dolor de cabeza, si la guagua anunciadora hay dolor de cabeza. Pero ta Siempre también hay veces que, hay que, el, que la vista provoca el dolor de cabeza. Claro que sí, porque eh, la vista es el... El primer sentido, vamos a decir, de los órganos de sentido, entonces el conocimiento llega por los ojos. El primer conocimiento llega por los ojos. Tú aprendes lo que tú vas viendo. ¿Me entiendes? No es que, por ejemplo, dirás, pero la gente es ciego, ya es otro tema, no, no vamos a desviar. Entonces, sí, porque eh, el deslumbre que produce la luz en una persona con dolor de cabeza produce una vasoconricción, luego una vasorelajación y eso provoca un aumento del dolor de cabeza. En cuanto a los otros tipos de dolores de cabeza que no son los primarios, están los dolores de cabeza secundarios. Por ejemplo, ahí entra tu pregunta de si es peligroso con la vida o no. Claro que sí, que puede ser. Por ejemplo, un paciente con un dolor de cabeza, porque no es que todos los dolores de cabeza son migrañas jamás en la vida. Un paciente con un dolor de cabeza de nuevo, es decir, nuevo o muy diferente a lo que había tenido anteriormente, eh, puede ser una cefalea secundaria. Dentro de los dolores de cabeza secundaria, las causas más frecuentes tenemos las hemorragias cerebrales, los aneurismas cerebrales, por ejemplo, hemorragia soranoidea, o un hematoma intraparenquimatoso, es decir, una arteria que se rompe y comienza a drenar sangre en el cerebro. Es el típico paciente, por ejemplo, en edad de 30, 40, 50, 60 años, y puede ser más o más joven, que estaba tranquilo en su casa o estaba trabajando, y de un momento le da un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza muy intenso, referido como el peor dolor de cabeza de su vida, y entonces cuando va al médico es una hemorragia, que puede ser su aranoidea o puede ser intraparenquimatosa, o es el paciente que está en su trabajo con un machete, y de un momento a otro. E, e incluso hay pacientes que caen al piso, que pierden el alerta y que tienen convulsiones, ese paciente corriendo para el materno, para la emergencia del materno. Para ningún otro lado, no, para, la, para el materno. A buscar a la doctora. Claro, <risa> para doctora. La del materno, porque lo más probable es que sea una hemorragia, eh, un vaso sanguíneo que se ha roto. Dime, Manuel. Que no queremos quedarnos solo en el dolor de cabeza, porque es la más común, pero sé que hay más. Está entonces, de la forma. Claro, porque Está, esa es la meningitis, yo sé que, la principal. que da dolor de cabeza, la sinusitis, el dolor de cabeza, la infección el dolor de cabeza. Una amigdalitis da dolor de cabeza. Hasta un, una gripe. Un pleito con el, el esposo. COVID te da dolor de cabeza. Un pleito con el esposo o con la esposa da dolor de cabeza. Es decir, que hay muchas causas. Que la puede provocar, sí. pero hay otras enfermedades claro. y no sé que sí. Y me gustaría preguntar, porque ya hemos hablado aquí de esas dos enfermedades en, en programas anteriores con usted, ¿qué tan frecuente mm -hmm. es el Alzheimer? y el mal de Parkinson en pacientes, aquí, eh, o, o por lo menos en su consulta. Eh, bueno, a nivel del mundo, tanto el, el Parkinson es el trastorno neurodegenerativo más frecuente en el mundo entero. En el mundo entero. O sea, que, claro, que, que en, tiene una frecuencia claro, bastante. Claro, en el mundo entero, aproximadamente un 1% de la población mundial. ¡Guau! Wow. Uh, es mucho, es, es mucho, claro que sí. Representa eh, el trastorno neurodegenerativo. El Alzheimer es la demencia, que ocupa el primer lugar en el mundo entero. Es decir, que es la demencia más frecuente en el mundo entero. Por lo tanto, son los trastornos neurodegenerativos más frecuentes. Eh, después de 60 años, eh, ta, la posibilidad de sufrir tanto Parkinson como Alzheimer va aumentando. Y ya después de los 80 es muchísimo más frecuente. Doctora, hay otra enfermedad. Eh, que uh -huh. revisando vi que están dentro de las más comunes El sistema nervioso y es el autismo. y me sorprendí cuando vi el autismo ahí. Uh -huh. eh, eh, explíquenos esa parte. Sí, ¿sí? el autismo, <coughs> principalmente en los niños, luego hay personas adultas con autismo, pero se comienza ¿verdad? en la niñez. Eh, el autismo eh, representa uno de los trastornos eh, del neurodesarrollo, del neurodesarrollo uh -huh. que ahora mismo está muy en boga. Se está estudiando mucho. Generalmente el trastorno del autismo o del espectro autista que engloba un sinnúmero de condiciones que tienen que ver con la conducta del paciente que se ha determinado, ya se ha trabajado con la genética de, del autismo. ¿sabe? Ahora mismo está muy en boga. Generalmente los niños con autismo lo, se manda al neuropediatra y el neuropsicólogo son los que lo tratan directamente. Pero, eh, aunque para nosotros los padres, un diagnóstico de autismo es como algo desalentador, la población no debe de tomarlo de esa manera. Porque, ok, no es fácil convivir con un paciente con trastorno del espectro autista, pero se ha visto que los pacientes con trastorno del espectro autista tienen, por ejemplo, eh, mucha... Eh, posteriormente, sí. Para que el celular me desconcentró me cuando sonó. <risa> eh, mucha inteligencia, muchas capacidades. Un coeficiente un intelectual un coe más, más alto. Muy, mucho más elevado. Algunos desarrollan más una, para la matemática. Claro, una sensibilidad para la inteligencia, que generalmente no se maneja, mucho más alta que el común denominador de nosotros, eh, los seres humanos. Eh, finalmente, doctora, y, y en ese mismo sentido, con respecto al autismo, ¿Es que la ciencia y los estudios, eh, claro, está, hemos ido avanzando o siempre ha existido que esté dentro de las enfermedades más comunes del sistema nervioso, el autismo? ¿O es que, verdad, como reitero, uh -huh. es que hemos, hemos estado avanzando en cuanto a la, la ciencia o es que siempre ha existido esa parte? Siempre ha existido, pero ahora mismo hay una boga, eh, de que está más en boga, hay mayores casos porque, lógico, la ciencia va aumentando. Entonces, a medida que la ciencia va aumentando, se van haciendo más especialidades, por ejemplo, anteriormente se trabajaba con medicina interna. Ya después de medicina interna se, de, se desvió a diferentes ramas, gas, ro, neuro, cardio, bla, bla, bla, y los demás. Eh, neuro, la neurología eh, tiene diferentes, ¿sabes? La neurología es una subespecialidad, pero dentro de la neurología hay diferentes subespecialidades y la, pedi la neuropediatría es una, una subespecialidad tanto de la neurología como de la pediatría, por lo tanto se va avanzando. Incluso hay neuropediatras, uno eh, aquí, lógico, en el país, que eh, están especializados por áreas. Unos eh, trabajan más con trastorno del espectro autista, otros trabajan más con los problemas metabólicos de los niños, otros trabajan más con la epilepsia, sabe que la medicina va sumamente eh, Rápido, rápida. No. Y por lo tanto ah. vemos que hay enfermedades que tienen un mayor auge hoy en día y dentro de eso el autismo es uno de ellos. Eh, hemos hablado mucho de epilepsia, pero la epilepsia también es uno de los trastornos del sistema nervioso. También que, son que dentro de los más comunes. Claro que sí, más comunes, principalmente en los países de baja renta o países en vía de desarrollo como es como nuestro el país. Doctora, ¿y qué tan común sí. es...? Eh, eh, el síndrome vertiginoso, los vértigos, uh -huh. provocados por problemas neurológicos, porque casi siempre los tratan a veces los otros rinos porque son problemas del oído, pero también hay que los tratan los neurólogos. ¿A qué se debe cuando es este síndrome vertiginoso? Sí, los vértigos. El vértigo es una manifestación, es decir, es un síntoma. Y por lo tanto, eh, engloba, como muy bien dices, un síndrome vertiginoso cuando se con se combinan con otros síntomas. La, los vértigos pueden ser tanto centrales como periféricos los, los periféricos generalmente la mayor causa está en el oído Por eso los otorrinos eh, generalmente nos asisten Nos ayudan también con el vértigo O compartimos el síndrome vertiginoso Dentro de las causas centrales Cuando vamos a una causa central Es por alteración propia del sistema nervioso central ¿okay? Como un infarto a nivel del cerebelo una alteración del, del nervio, eh, el octavo nervio del vestíbulo coclear, que es el que da la audición o de las vías, o incluso un vértigo lo puede provocar hasta un aumento del colesterol y de los, de los triglicéridos, porque eso permite una disminución de la perfusión sanguínea o del flujo sanguíneo hacia el cerebro, y por lo tanto, no solamente al cerebro, sino hacia el oído interno, y por lo tanto el paciente presenta, esa, o siente, percibe esa sensación de desequilibrio y eso es un vértigo. Oh, doctora, las enfermedades más comunes del sistema nervioso ha sido el tema que la doctora ha compartido con nosotros hoy en este segmento, con la doctora Elidenia Velázquez, que como cada viernes, cada 15 días está con nosotros.